Y la persona que no que no tiene, o sea, que no cree en esas en esas estadísticas, en esas herramientas que lo usa, lo que hay que realmente hacer es contrarrestar eso, ¿verdad? Por lo que se habla de un aumento eh, económico, de una estabilidad económica, pero eso realmente no se no se ve eh, de manera material. Entiende no que representa. el presidente los Medina debió tocar otros aspectos fundamentales como corrupción. Unidad, desempleo. Claro que sí, debió tomar eh, eso en cuenta porque la corrupción eh, realmente está azotando este país. Además, eh, el tema, eh, la, el, la política exterior eh, nos lo tocó mucho y tú sabes que tenemos una situación con Haití y también con, con que se está interviniendo en cierto modo con Venezuela también, tú sabes. Yo pienso que la importancia más bien debe ser en muchas cosas que no se dijeron. Yo no creo que haya